Sábado de la semana 22 del tiempo ordinario el Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo del 1 al 5. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restragaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le respondió, ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Una vez más la discusión es sobre ahora el sábado. El sábado era el séptimo día de la semana, el día de reposo, día de plegaria, la solemne celebración en el templo, en las sinagogas y en las casas. En algunas circunstancias, los judíos prefirieron morir antes de empeñar las armas para defenderse durante ese día. El sábado estaba vinculado a la fe en el primer creador del único Dios y era el tercero de los diez mandamientos dados a Moisés, motivados precisamente en el acto creador. Evocaba también la alianza entre Dios y su pueblo, y las exigencias del descanso y la prohibición del trabajo estaban sancionados con la pena de muerte. Hasta encender el fuego estaba prohibido ese día. La casuística de los escribas y fariseos habían sistematizado todos los posibles variantes de las severas normas del descanso.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 Husano. sabático, Habían elaborado una lista de 39 clases de trabajos que eran prohibidos en sábado. Entre las prohibiciones del sábado estaban arrancar espigas y desgranarlas. Jesús apreciaba el sábado y, como buen judío, lo había incorporado a su espiritualidad. Por ejemplo, iba cada semana a la sinagoga a rezar y escuchar la palabra de Dios con los demás y cumplía las otras normas relativas a ese día. Bien vivido, el sábado era y sigue siendo un día sacramental de auténtica gracia para los judíos. Pero lo que aquí critica Jesús es su interpretación exagerada del descanso sabático. ¿Cómo puede ser contrario la voluntad de Dios el tomar en las manos unas espigas, restrejarlas y comer sus granos cuando se tiene hambre?, ¿Cuántas veces perdemos la serenidad y el humor por tonterías de estas, aferrándonos a las pequeñezas en importancia? Lo que está permitido para bien de las personas y para que esponjen sus ánimos, como la celebración del Domingo Cristiano, lo podemos llevar a convertir, por nuestra casuística e intransigencia, en unas normas que quitan la alegría del espíritu. El Domingo es un día que tiene que ser... Todo él, sus 24 horas, un día de alegría por la victoria de Cristo y por nuestra propia liberación. Con la Eucaristía comunitaria en medio, pero con el espíritu liberado y gozoso, tal el espíritu pascual. El legalismo exagerado también puede matar el espíritu cristiano. Por encima de todo debe estar la misericordia y el amor. Que el Señor los bendiga.